Universidad del Cauca, 193 años En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el Bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Reciban un cordial saludo, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de Memoria Andar organizado por el Grupo de Investigación en Educación Rural Intercultural y su semillero Biolugar -Gogía de Memorias y Sabidurías Ancestrales de la Universidad del Cauca. En esta ocasión, a festejar el primer ciclo de vida del semillero Biolugar -Gogía, queremos compartir y sembrar la apuesta de Memoria Andar Hoy con el tema ciclos de vida, muerte, vida. Para el próximo 26 de octubre abordaremos Memoria Andar, Naciones de Justicia y Sujetos de Derecho. Y para el 23 de noviembre, Memoria Andar, la educación rural a la misma hora de encuentro. Memoria Andar es un espacio para pensarnos desde los conocimientos ancestrales en conversación con la academia, asumiendo el diálogo de saberes interculturales como un escenario para el encuentro y tejer hilos de saberes. Con el sueño de elaborar puntadas comunales que ayuden a soportar los puentes transdisciplinares, en pro un tránsito de la universidad a la pluriversidad, en memoria entre la humanidad y la madre tierra pero también con los procesos creativos de reexistencia, de vida digna, ante los problemas globales y regionales que nos impone el sistema hegemónico. Hoy agradecemos su asistencia y esperamos sus comentarios. Iniciamos con el sabedor Itaita José Antonio Hassanzoy, del pueblo Kamra. Uh. Bueno, buenos días para todos, para los organizadores, para las personas que tienen que ver muy de cerca de este magno evento como es la biologología, ¿no? algo muy importante que se está gestando, que se ha gestado, que pues de una u otra manera está haciendo eco en las personas que sienten el llamado a su corazón y hoy en este momento pues se encuentran aquí conectados y pues agradecerles también al, al maestro William por uh, hacernos la invitación muy encarecidamente pues nosotros con humildad lo recibimos pues, aquí estamos para compartir con ustedes para llevar un bonito un bonito pensamiento para poder uh, compartir algo que siempre se ha gestado durante el, el sentir-pensar, que, que, dice, que dice los mayores, ¿no? El sentir-pensar para poder compartir con todos los que hoy en día se encuentran en la ciudad y seguramente pues con la tecnología también en el campo o en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo, pues nos están, nos están, eh, nos están eh, apreciando ¿no? a través de este medio. Y de verdad, pues, sentimos ese agradecimiento de parte de, parte de mi pueblo, track como tal, y también de parte de mi familia, ¿no? Porque, pues, aquí nosotros hacemos el trabajo mancomunado para llevar esto también a nuestros hijos. Nuestros hijos también están recibiendo la, la, la herencia de los abuelos. Y qué bonito que a través de este, de este trabajo arduo, detallado, minucioso, que ustedes como... Como docentes, como estudiantes, como caminantes de la vida, como profesionales, pues también están haciendo este bonito trabajo, no solamente con el pueblo Kamsra, sino con todos los pueblos originarios de, este, de esta madre naturaleza, de esta madre tierra. Entonces aquí estamos compaginando, estamos alineando, estamos haciendo una coherencia entre la parte eh, tecnológica, científica, la parte ancestral, como también la parte espiritual. Y de verdad, pues, eh, me siento muy agradecido, muy honrado, para poder compartir con ustedes una armonización que dentro de nuestro territorio siempre acostumbramos, ¿no? Los abuelos dicen que cuando hay alguna, alguna situación por, por arreglar, puede ser un, un problema vecinal o un problema familiar, o un problema, o un, no problema, sino un desequilibrio emocional y personal, pues eh, siempre se hace como un rezo, se hace como una ceremonia, se hace como una armonización. Y pues aquí estamos nosotros para, para compartir, de verdad, desde, el, desde lo más profundo de los abuelos, de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre, pues vamos a compartir un poquito de de esta parte de la armonización para que este evento y, y los futuros eventos pues también tengan una bonita bendición de nuestros abuelos, de nuestra madre naturaleza. Entonces con esto pues yo les invito para que ustedes ahí en su, en su espacio eh, se pongan cómodos, piensen en, eh, pensemos mejor dicho, en algo bonito, en algo que nos va a transformar, en algo que nos va a transmutar, en algo que nos va a fortalecer en algo que, que verdaderamente nosotros estamos anhelando en este momento, ¿sí? Nosotros, pues, eh, como, como caminantes de la medicina, como conocedores de la medicina, y en especial los del sur y los de mi territorio, pues, nosotros tomamos una medicina llamada el yajecito, el viaje el remedio, ¿sí? El ambecito en, en lengua inga, ambiguasca y en lengua camtra es el viají, ¿sí? Entonces, pues, aquí nosotros compartimos y, pues, gracias... Por esa, bonita, por esa bonita invitación que nos han hecho, entonces vamos a compartir un, una armonización, pequeñita, pero con todo el corazón abierto, para que todos nosotros podamos tener una bonita, una bonita recepción, un bonito mensaje, un, un bonito sen, sen, sentir, para que llegue a, nuestra, a nuestro pensamiento, ¿sí? en Kamstran, en Morí, en, ¿sí? y, en, y, en, y en, en Inga es eh, Uma, nuestra cabecita, para que llegue verdaderamente el, el pensamiento a la palabra, en nuestro zunguito en, kam, en Inga y en Kamcha ainanokan, no en el corazón, para que llegue aquí en nuestro cuerpo, en nuestro sentir. Entonces, con estas palabritas, pues, quiero que todos nos pongamos ahí con bonita intención para que podamos compartir esta bonita palabra, este bonito mensaje que muchos, muchas personas seguramente van a, van, a, van a expresarse en el día de hoy. Sí. Permiso, entonces. Padre Dios, padre, Dios, Padre, Dios, por eso, Dios, por eso, oh, bendito, bendito, bendito, Padre natural, madre naturaleza, con ahora su fe, con ahora, no causa y causa y causa y causa y causa, morir, morir, morir, ser, bendito, no suma causa y suma causa y su suma, y suma malicia y bendito, bendito, bendito, bendito, bendito, oh, oh, Dios yospa, Maya yospa, yospa, maya yospa, yospa, yospa, yospa, Maya. maya programación bendición 7 y maya Yo Hari, yo Come on, come on, come on, baby, since you're coming, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Yeah. <laughs> ¡Más que <tose> no Muchas gracias a todos ustedes por esta bonita armonización de los abuelos del sur para de nuestro territorio colombiano, del pueblo Camchá, para todos los que escucharon, lo sintieron en su corazón, lo interiorizarán y nos estaremos, nos estaremos eh, siempre cuidando entre nosotros. Que el Padre Natural, que la Madre Naturaleza, nuestra Batsana Mamá, no canche la Madre Tierra, nos siga cuidando, nos siga eh, haciendo recordar nuestra memoria, nuestro origen y ser nuestros grandes custodios de estar en casa. Eh, la Cara Natural. Al Maestro William Boydoydoyd. A los organizadores, a todos los que tienen que ver con este evento, pues, muchas gracias. Y de verdad, pues, me siento muy complacido con ustedes, el Padre de la Vida siempre me sigan acompañando a todos ustedes. Gracias, el Padre, al Señor, para Padre tica el despacho. Muchas gracias. Azupay, yeah, Dios Pagracho, Ainano en Taita José Antonio, por haber aceptado esta invitación, hacernos esta valiosa compañía en la conmemoración del primer ciclo de vida del semillero biolugar Gugía. Azupay. Azupaya, señor. Eh, a continuación le damos la palabra al doctor Tulio Rojas Curiux. Decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Adelante, profesor Tulio, muchas gracias por estar aquí. Angelita, buenos días y muchas gracias. Antes, primero que todo, quiero agradecer la invitación para compartir algunas ideas. Pero saludar a todos ustedes, a los que nos escuchan, desde sus lugares de trabajo y de vida, y saludar a la sabedora del pueblo otomí, Laura Casimiro Hermenegildo, al compañero Lenin Anacona del pueblo Yanacuna, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huayín, del Consejo regional indígena del Cauca, al compañero y profesor, el joven William Jairo mavisoy y un gran abrazo al amigo, compañero con el que hemos caminado tantas luchas, a José Narciso Jamioy, Quien tengo una gran admiración y agradezco al Caita eh, José Antonio hoy por el trabajo que ha hecho en este cumpleaños, un año de vida y en todo cumpleaños tenemos felicidad. Y aquí estamos para celebrar un año de vida de un proyecto muy importante. Me han pedido que haga una corta reflexión sobre la memoria y las sabidurías ancestrales. Primero, Quiero aclarar que considero que los sabios de los pueblos indígenas tienen conocimientos muy profundos, tienen conocimientos milenarios y que han sabido conservar y desarrollar. Por eso están vivos. Por eso continúan trabajando y fortaleciendo a sus sociedades y a la sociedad mayoritaria en el mundo de hoy. Se dice que son 500 años de relación, quizás son muchos más, porque antes del inicio de la relación, con las sociedades europeas, ya había relaciones de distinto tipo en las sociedades que habitaban estas tierras. No solamente con los vecinos de un lado, sino con muchas sociedades. El sitio... De vida, del, por ejemplo, los pueblos del actual departamento del Putumayo lo saben muy bien, que ha sido cruce de caminos de la selva amazónica a la cordillera andina y de allí a la costa del Pacífico y viceversa, pero no solamente en esas direcciones, sino también en las direcciones de la cordillera hacia el norte y hacia el sur. Pero no es de eso que me han pedido que hable. Me han pedido que hable de la memoria y de los conocimientos. Insisto, no son solo saberes, son conocimientos profundos que merecen respeto como el conocimiento de cualquier sociedad. Pero la memoria no es solo recordar, eso tenemos que tenerlo claro. No se trata de sentarse a pensar qué pasó, qué sucedió. Esa es una parte, quizá es una parte que sirve de base, pero sobre esa base tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir contando. Y al volver a contar se revive y se recrea y ya no es solo memoria. porque es vida es conocimiento vivo es conocimiento que se transforma y que al mismo tiempo es conocimiento que se enraiza que se aferra a la vida porque es eso es conocimiento que permanece y es conocimiento que florece pero ese conocimiento nace de unas realidades específicas sociales económicas políticas culturales y nace de unas relaciones el Taita en su armonización, nos recordaba la relación entre el pueblo Cancha y el pueblo Inca y con todos los otros pueblos, del Putumayo, del Alto o del Bajo, y con los distintos pueblos de Colombia. Por eso no se trata solo de recordar, se trata de recrear, y se trata de recrear para avanzar, se trata de encontrar caminos nuevos para la vida que tenemos que seguir viviendo y para las sociedades que siguen existiendo. Relaciones a veces que no son armónicas, pero hay que buscar y ahí está nuestro trabajo, cómo hacerlas cada vez más armónicas. Y cómo hacer, a partir del conocimiento y de esa recreación de lo vivido, encontrar caminos que nos permitan desarrollar y construir relaciones armónicas. Claro. Esas relaciones están en constante y en permanente acción con las condiciones de las sociedades y de los grupos sociales. Y las sociedades y los grupos homogéneos no son homogéneos. Entonces hay que saber cómo confluir así como las distintas vertientes de un río, de una quebrada, llegan por distintos caminos y atravesando distintas circunstancias y dificultades, llegan al lecho del río y continúan juntas. A veces no hemos sabido confluir y continuar juntos y a veces se piensa que la única manera es borrar a los otros y esta idea del río es importante ninguna de las aguas de las vertientes borra a las otras aguas confluyen y continúan el cauce conjuntamente. Y esa es una enseñanza de la naturaleza que nosotros tenemos que saber aprender. Y a veces no le prestamos atención a esas enseñanzas y pretendemos que solo es borrando a los otros y borrando no avanzamos como sociedad. Borrando las lenguas, perdemos conocimientos. Borrando las culturas, perdemos conocimientos. Y muchas veces, lo que pretendidamente se gana al borrar lenguas y culturas es muy poco en relación con lo que se perdió. Y entonces, no solamente se trata de recordar, sino se trata de articular. Porque hay conocimientos, hay experiencias, hay valores que tenemos que desarrollar, que tenemos que revivir. Algunos valores se han perdido. Y es una lástima. Algunas sociedades se han perdido y es un dolor algunas lenguas se han perdido y es una tristeza porque en todas las pérdidas nosotros quedamos como si a una mesa de cuatro patas le van cortando solamente una pata y le cortan un pedazo y ya la mesa no está estable. Pero si le quitan toda la pata, si dejamos que las culturas, las lenguas, los conocimientos que están enraizados, los arrancamos de raíz, perdemos todos como sociedad. Entonces tenemos que fortalecer nuestro tejido social para comprender los desafíos que tenemos en este momento y para comprender que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Y no hay derecho sin deber. Efectivamente las sociedades indígenas han comprendido eso muy bien. Y en sus propias lenguas han desarrollado ideas claras de lo justo, de lo necesario, de la vida, de la armonía. Y a veces las sociedades mayoritarias, sea la colombiana o la peruana, o la mexicana, u otras, no comprendemos. Por eso es importante, y traigo algunas, un elemento de lo que dijo el Taita, y es nosotros como seres no somos solamente razón. En una época se ha privilegiado, se le ha dado un lugar primordial a la razón. Pero todo no es razón. Nosotros también somos sentimientos. También tenemos amores, y lógico, desamores. También sentimos dolor, tristeza y rabia ante la injusticia y eso pesa también en la memoria no podemos decir que recordar los vejámenes a los pueblos en las caucherías nos va a dar alegría no pero no podemos olvidarlos porque esos vejámenes no pueden repetirse y entonces, si recordamos, si revivimos, es para avanzar, es para consolidar, es para construir de tal manera que cada día, en donde estemos, en el colegio, en la casa, en el barrio, en la vereda, en la universidad, Construyamos una sociedad cada vez más justa y equitativa, sin trampas, sin mentiras, sin engaños y, por sobre todo, para el beneficio de todos y no de unos pocos. Estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes presento disculpas porque no puedo quedarme todo el tiempo de este encuentro de cumpleaños hay compromisos que tengo que atender hoy presencialmente y tengo que desplazarme de esta oficina a otras oficinas pero mi corazón Está con ustedes. Los acompañaré un poco más. Los acompañaré unos 10 o 15 minutos más. Y luego, discretamente, me retiro. Pero les deseo éxitos. Y sepan que como persona estoy comprometido con la vida y las luchas de los distintos pueblos y sociedades indígenas. Y como funcionario público de la Universidad del Cauca, en este momento, en la decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, estoy dispuesto a comprometer nuestro trabajo institucional en beneficio de todos, para que, como dice una de los postulados de la actual administración, construyamos y volvamos realidad la paz territorial. Nuevamente les agradezco la invitación, su atención y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Tulio, no solo de parte del Semillero, sino también de la comunidad camurra por estar dispuesto siempre a acompañarnos en esos procesos de lucha y resistencia en pro de los conocimientos ancestrales. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Damos continuación a Laura. Seguimos con la sabedora Otomi de México, Laura Casimiro Emergen -Hildo, quien también hace parte de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Nos comparte con su memoria andar la resistencia del legado biocultural de la comunidad de San Juan ya Yautepec en Estado de México. Laura es bióloga por el Tecnológico de Estudios Superiores. Actualmente es coordinadora del Nodo por la Defensa de Territorios por la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural y miembro fundador de Huellas Verdes San Juan, Yautepec Adelante, Laura. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Este, muchas gracias por la invitación. Y, pues, bueno, felicidades por este año que ustedes están festejando. Eh, bueno, a continuación voy a presentar unas diapositivas. Ok, este sí se logra ver. Sí, sí estamos viendo. Ok, bueno, pues muchas gracias de nuevo. Este, eh, bueno, soy nodo coordinador, como ya mencionaban, de defensa de territorios por parte de la red latinoamericana por la defensa del patrimonio biocultural. Y bueno, a continuación les voy a hablar un poco eh, sobre este legado micocultural que tenemos acá en la en la comunidad a la cual pertenezco. Y bueno, esta presentación está titulada así. Resistencia del legado micocultural de la comunidad de San Juan de Utepec, Jijú, -Luca, Estado de México, México. Y pues bueno, eh, vamos a tener que México se ha considerado un país megadiverso, de hecho está dentro de los primeros países eh, con esta biodiversidad a nivel mundial. Eh, esta, esta riqueza biodiversidad pues va a tener un traslape también de diversidad cultural. Ah, esto se da gracias a toda la riqueza biológica con la que contamos, eh, bueno, tanto naturaleza como cultura no se tiene que ver como una dicotomía, sino al contrario, como una diversidad biocultural, ¿de acuerdo? Gracias a esta diversidad biocultural, pues bueno, eh, como mencionaba, tenemos este alrededor de 68 grupos originarios en México, dentro de los cuales se, se tienen 364 variantes lingüísticas. Esta riqueza eh, cultural está reflejada en todo el país. Eh, con ello, pues vamos a tener unas eh, primeras evidencias de este recurso que hacen nuestros, nuestras culturas prehispánicas con el uso de hongos. Entonces, estos son algunas... Este, algunas eh, um, son algunas evidencias que, que se han encontrado ¿no?, de este uso de este recurso que han tenido. Eh, de acuerdo a, a este recurso, bueno, se, ha, se determinó el término de etnomicología en los años 50 que es estudia el saber tradicional y manifestaciones e implicaciones culturales y ambientales derivadas de las relaciones entre los hongos y el hombre a través del tiempo y espacio. ¿no? Entonces, como bien mencionaba, eh, bueno, México es un es pionero en, el estu en estudios etnomicológicos y bueno, el, el caso, eh, uno de los primeros casos donde empiezan a documentar, pues es entre María Sabina y Wasson, en el uso lúdico que tienen, con estos hongos este, alucinógenos. Y, bueno, eh, como bien mencionaba, México es considerado como uno del el segundo país a nivel mundial en consumir hongos comestibles. Eh, este, se estiman que aproximadamente... Se, util, se consumen 450 especies, y bueno, además de que se calculan que existen un alrededor de 200.000 especies de hongos, de los cuales pues, se conoce aproximadamente el 5%, y para el Estado de México se tienen registradas unas 726 especies de macromisetas, de los cuales 250 taxas son comestibles, y esto es solo para el Estado de México. Eh, como bien mencionaba, este, dentro de los 68 grupos originarios, pues, está presente al grupo al cual yo pertenezco, que es este, los otomis, que significa flechadores de pájaros. Y, bueno, en el lado izquierdo podemos observar eh, una imagen que está en el codicio florentino y, pues, bueno, es una imagen de eh, cazador otomí. Eh, aquí en el Estado de México, pues, tenemos cuatro variantes del eh, de, de Otomí que es Iñañú, Iñujú, Iñato, nosotros pertenecemos a la variante Iñañú y bueno, aquí, le, aquí como podemos observar en el mapa pues tenemos la República Mexicana después el Estado de México y en esta parte pues es todo el municipio al cual pertenece mi comunidad que es el municipio de Huizquilucán, aquí con una estrellita pues tenemos la comunidad a la cual soy que es San Juan Yautepec en Otomí es de y significa cerro del maíz azul. Y bueno, como mencionaba, eh, a la variante que pertenecemos, añu. Y bueno, aquí tenemos una foto de lo que son este eh, la comunidad, nuestros, nuestros hermanos Otomís o Y Aquí tenemos algunos abuelitos eh, y demás, ¿no? Que estamos en una, en una ceremonia a la cual hicimos hace unos años. Y bueno, eh, San Juan Utepec se va a caracterizar por tener un bosque monodominante mono de religiosas, también va a hacer uso de sus recursos forestales no maderables, pues tiene una diversidad, este, una riqueza en paisajes, eh, también contamos con una riqueza de fauna, flora, ahora fúngica, tenemos ríos y bueno, también esta parte cultural, pues una de... Las danzas muy importantes dentro de la comunidad es la danza de los bigüins, como podemos observar en esta imagen, además de que tienen algunos, este, tienen vestimenta típica de cómo anteriormente eh, utilizaban nuestros, este, nuestros abuelos. Eh, también con ello, pues vamos a tener una gran problemática dentro de la comunidad a la cual nos estamos enfrentando, y no solo a la comunidad, sino a nivel este, municipal y nacional, no este pues vamos a presentar, a tener una un problema de uso, de eh, cambio de uso de suelo, el cual pues como podemos observar estas este, tonalidades verdes es lo que queda de nuestro recurso este, forestal dentro del municipio, y como podemos observar eh, los tonos anaranjados y un poquito más claros, pues viene consumiéndonos esta urbanidad. También otra de las problemáticas de las cuales nosotros nos vamos a enfrentar, pues es la cercanía a la Ciudad de México, o sea, relativamente eh, Whisky Lucas se encuentra en la zona metropolitana que es entre la Ciudad de México y el Estado de México, y eso pues también causa eh, algunas eh, problemáticas o pérdidas de conocimientos, ya que los jóvenes jóvenes ahora pues prefieren eh, tomar otras eh, otros procesos culturales. También este, una de las grandes problemáticas pues es la globalización, ¿no? El consumismo, el consumismo al cual estamos orillándonos pues también tiene atender a, a esta pérdida de conocimiento y de valorar nuestro Nuestros recursos, nuestros saberes, nuestros conocimientos tradicionales y, y de igual forma una de las problemáticas enormes que tenemos pues es la tala ilegal, ¿no? Esta práctica que está en todo el territorio pues es uno de los principales factores que influyen en la pérdida de conocimientos eh, tradicionales además de, bueno, de pérdida de fauna, flora, fúngica y demás, ¿no? Y con ello pues la pérdida de conocimientos como mencionaba. Eh, a través de estas problemáticas, pues todavía la comunidad resiste ante estas circunstancias como son la recolecta de hongos comestibles silvestres, ¿no? Aquí podemos observar en estas imágenes eh, que es un es una actividad en la cual se convive con los vecinos, los familiares y a través de, esta, de estos recorridos, Micoculturales, eh, pues bueno, se va obteniendo, se va transmitiendo este conocimiento que ha sido heredado generación tras generación, ¿no? Y bueno, aquí vemos cómo este pequeñito eh, ya se les, eh, se les transmite esos conocimientos, ¿no? Ahora él tiene el gusto por ir a recolectar hongos, o como se dice que acá vamos a juntar hongos, ¿no? Y como mencionaba, es una actividad donde se convive, donde se dialoga, donde se disfruta, y bueno, además es un es una eh, el ir al monte o al bosque es una forma de identidad de reconocer nuestras raíces por eso todavía sigue resistiendo a pesar de todo el empuje el empuje que tenemos de, de este de este monstruo que nos está, es, está llegando a la comunidad también, eh, pues bueno, en esta resistencia, pues vemos estas formas de preservar los hongos, ¿no? Que es una resistencia a este legado del uso de estos hongos comestibles silvestres, como es el, eh, la forma de preservar los hongos, se, hace, se forman collares y en temporadas cuando no hay hongos, que temporada seca, que no hay lluvia, pues bueno, podemos hacer uso de este recurso, se hidrata y vuelve a su normalidad. Y, y los pobladores o los abuelitos, las mamás, los papás, los que todos tienen este conocimiento, pues, bueno, eh, ellos van haciendo sus collarcitos. Y de esta forma, pues, ellos ya tienen eh, para la próxima eh, época o, o que no hay este, lluvias, pues, tienen hacen uso o hacemos uso de este recurso. Además de la gastronomía que, con la que contamos, pues, bueno, aquí también es una forma de resistencia, con este legado, la forma de preservar, de degustar y de poder eh, eh, transformar estos hongos en, en comida, en guisados, ¿no? Que ahí se refleja todo este conocimiento. Y, bueno, aquí puse una frase en Otomi que es, que quiero guisados de hongos o quiero comer hongos, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de una de las comidas eh, más preferidas de la comunidad que son los hongos de maguey. Este, este hongo de maguello, prioritos agaves, bueno, se realiza en caldo eh, y lo cual las personas lo disfrutan, ¿no? Y como bien mencionaba, San Juan Yutepec significa cerro del maíz azul, y pues bueno, eh, no puede dejarse a un lado hacer tortillas azules de maíz azul, ¿no? Siempre, siempre tenemos esa ah, afinidad de poder consumir nuestros honguitos con tortillas y una deliciosa bebida que, que saca muy, muy tradicional el pul, que no es una bebida de los dioses, que así se, se reconoce. Entonces, es una resistencia que seguimos teniendo bajo las circunstancias que yo que mencionaba. Ahora bien, pues como parte de este reservorio o legado micocultural, pues vamos a tener estas especies culturales comestibles y aquí podemos observar algunas, como es el caso de las elvelas, que es este hongo que tenemos en este lado, y, bueno, estas pues, las, algunas de las personas todavía tienen ese conocimiento de cómo se nombran en nuestra lengua eh, otomino, que algunos les, este, que ellos mencionan como yajetzapo. Y ellos hacen referencia para una o dos, dos especies o más, ¿no? Como, y nombres comunes como negritos y güeritos, como es esta especie a la que tenemos. que le decimos güeritos? Y otro de los ejemplos de estas especies culturales pues van a ser eh, las morquelas que tenemos aquí, en este lado, y a la cual nosotros los nombramos como pancitas o mazorquitas, ¿no? Dada la forma y, y a la forma a la que el hongo, el hongo tiene. Entonces, como podemos observar todo esta, este, este conocimiento que se tiene de cómo nombrarlos, preservarlos? Pues mencionaba, es parte de la resistencia que tenemos en la comunidad. Y, bueno, a esta gran problemática que, ten, que hemos tenido, pues hemos hecho ciertas acciones. Parte de la, eh, de la carrera durante que yo me dediqué a hacer la tesis en, en documentar este conocimiento que nuestros abuelos nos han dejado, pues hemos realizado eh, dentro de la comunidad, pues entrevistas, eh, la participación de académicos, que ha sido muy importante en la comunidad para entablar esos diálogos de saberes, ¿no?, entre comunidad, académicos y poder compartir los conocimientos. Eh, también hemos realizado recorridos etnomicológicos, talleres, talleres que han sido fundamentales para revalorizar estos conocimientos, invitar a los niños principalmente a que conozcan eh, estas especies de hongos que nos, que nos han enseñado eh, nuestros abuelos a recolectar. Eh, también hemos realizado, este, como ya mencionaba, los talleres. Aquí tenemos una lotería que hicimos con las especies que se consumen en la comunidad. Hemos hecho este, talleres de pintura, etcétera, ¿no? Además de pláticas donde otros compañeros de la comunidad que están interesados en rescatar y revalorar valorar estos conocimientos, pues, han apoyado a, a compartir con la comunidad. Y, bueno, como mencionaba, pues este, pertenezco a este grupo que es Huellas Verdes San Juan y Pepe, que ha tenido como esta finalidad de hacer actividades del rescate eh, biocultural dentro de, de la comunidad, del pueblo, y no solo eso, sino también buscamos trascender a otras comunidades. Y bueno, eh, ya para ir finalizando. Bueno, pues los pobladores conocen la distribución y su fenología de las especies, esto es reflejando con ello el conocimiento tradicional, biológico y ecológico del recurso. Además, la comunidad de San Juan de Utepec principalmente hace uso de estos hongos para autoconsumo. Entonces, por eso es la importancia que tiene este recurso dentro de la comunidad, eh, también es la revalorización de los saberes, va a ser fundamental como parte de la identidad de nuestros pueblos y sobre todo la defensa del territorio. Además de las acciones realizadas, pues bueno, se necesita seguir trabajando junto de la mano con la academia para un mejor aprovechamiento de los recursos. Y bueno, y para finalizar, pues como parte de la red latinoamericana por la defensa del patrimonio biocultural, se ha venido trabajando sobre estas problemáticas, donde principalmente se busca aunar esfuerzos y fomentar el diálogo entre los distintos actores sociales y sujetos culturales frente a la defensa del patrimonio biocultural. Y pues bueno, eh, Paja Mamadí, muchas gracias por permitirme compartir un poco de lo que es esta resistencia micocultural que tenemos acá en México, en, en, principalmente en mi comunidad que es San Juan Yoctepec, bajo esta, eh, este monstruo de la globalización o de la de las urbanización que viene este, empujándonos más, ¿no? Pero todavía estamos resistiendo y con ello haciendo ciertas actividades para rescatar y revalorar estos conocimientos que nuestros abuelos nos han heredado. Pues, muchas Gracias. Laura, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la conmemoración de este primer ciclo de vida. Esas experiencias que nos compartes son muy valiosas. Seguir sembrando, fortaleciendo, fortaleciendo esos conocimientos ancestrales en los niños, ¿no? Y el papel fundamental que tenemos hoy en día los jóvenes y señoritas indígenas. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A continuación, le damos la palabra a Lenin. Él es eh, Lenin Novando, dinamizador de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Hoy nos acompaña conmemorando 50 años del CRIC desde el sentipensar la crianza y el sembrar de las sabidurías y conocimientos. Lenin Anacona Obando es indígena Yanacuna, del Departamento del Cauca, Colombia, economista de la Universidad Nacional. Especialista en Educación Intercultural Bilingüe, Universidad San Simón de Bolivia. Magíster de, en Desarrollo con Identidad para el Buen Vivir Comunitario de Huracán, Nicaragua. Y su mayor experiencia es el fortalecimiento de la educación propia a nivel del pueblo Yanacuna, cabildo Yanacuna de Popayán y la Guayna. Muchas gracias, Lenin. Tienes la palabra. Bueno, bueno. Himanaya Masikuna, Nukashutika, Lenin, Anakonabando, ¿sí se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Bueno, eh, agradecer de antemano a este espacio de compartir palabra para llevar nuestro mensaje a la memoria de nuestros mayores espíritus mayores de nuestros territorios. A nombre de la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, nuestras 139 autoridades, la coordinación colegiada de la Universidad Autónoma Indígena cultural, celebrarlos en este proceso y felicitarlos por este evento de, de encuentro de palabra y seguir caminando también de la mano. Escuché muy atento la relación entre la academia y los saberes ancestrales. Ese yo creo que es el reto, el objetivo y lo que los pueblos indígenas venimos... Solicitando también desde nuestras luchas, ¿no? Hoy un poco compartiendo precisamente en este caminar. Estamos, digamos, en los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca y, pues, eh, ustedes saben que ha sido muchas las las luchas que nos ha tocado a todo nivel, a nivel material, espiritual, digamos, en terreno de lo político, lo económico, lo cultural y lo espiritual. Sobre todo también en este momento. También hay que hacer unas luchas en el campo epistemológico también, ¿no? Y agradecerle a todos mis compañeros, al profe William, por la invitación de Unicauca, que también está haciendo esos trabajos muy bonitos y muy importantes de articulación con nuestros pueblos indígenas. Entonces, un poco compartir, bueno, de tanta palabra y caminar, primero sería invitarlos a todos a que nos encontremos un día de estos acá en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en los territorios indígenas de la cual hace parte, en los campos pedagógicos que son nuestra laguna, nuestras montañas. Desde ahí, desde cuando se encontraron nuestros mayores en la defensa de la madre tierra, porque nos ha tocado muy duro, digamos, cuando nos fueron usurpadas las tierras, cuando llegaron los impasores, desde ahí se fue gestando como esa lucha y la memoria, ¿no? Y en el encuentro alrededor de la tulpa, del fogón y de las duras caminatas que se dieron, se fue forjando, digamos, una educación propia, que era para nosotros, entonces lo propio para, es lo que nos sirve a nosotros, a nuestros procesos y en ese sentido puede articularse desde afuera, desde hacia adentro para caminar desde lo que nuestros abuelos han cultivado, que es la cultura de este continente que le llamamos Abdayala y nuestros territorios aquí en el Cauca. En ese caminar eh, encontramos que es necesario también ir a la par de estar en la educación, nos toca ir preguntándonos profundizando, visibilizando nuestros conocimientos y sabidurías y hemos encontrado entonces que es necesario caminar en dos sentidos, las sabidurías entendidas como los conocimientos más profundos arraigados en nuestras culturas, en nuestra madre tierra, en el sentido del, del hablar de los mayores, de la memoria que camina y que anda y que, y que viene desde atrás y camina hacia adelante y vuelve en espiral a caminar, desde esas sabidurías las cuales el método científico o la epistemología de pronto ha dejado por fuera. Y entonces también es necesario caminar en los conocimientos, decirle a la cultura, a la sociedad, que hay unos conocimientos profundos que también pueden ser pertinentes, que pueden articularse, y que pueden ayudar a construir una sociedad de la vida digna, una vida justa, una vida donde la desigualdad eh, sea el... Lo, lo menor posible, ¿cierto?, porque entonces estamos en una sociedad donde se ha desconocido, se ha invisibilizado nuestros territorios, y quizás tendríamos un vacío de sociedad, solo en el campo del conocimiento, y nos haría falta también pensar en las emociones, en lo espiritual, en ese sentir, sentir, pensar, sentivenciar, cosmo sentir, cosmo sembrar. Y fue así como fuimos diciendo que es necesario lo que hacia afuera de pronto le conocen como una investigación, nosotros retroalimentarla desde nuestra palabra. Y en la palabra también hemos asumido de nuestros idiomas propios, pero también para que nos entendamos hemos asumido también el idioma eh, castellano que ha llegado a nuestros territorios. Y fue así como la palabra investigación, donde nuestras comunidades se miraba que era Sacar información, hay veces se hablaba no nuestra voz, sino la voz desde la academia, hay veces descontextualizada y que ese es el ejercicio que hoy en día están haciendo las universidades, de volver a hablar esa voz que tenemos y también llevar hacia afuera esos sentires de la comunidad, entonces fue necesario construir una nueva palabra, en esos encontrares, en los sentares, hemos encontrado que hoy en día tenemos una propuesta, yo diría no de choque epistemológico, sino más bien de transformación de pensamiento para que la misma epistemología o la genealogía se vaya transformando y abriendo sus miradas hacia las sabidurías. Aparece entonces la crianza y siembra de sabidurías y conocimientos que en su acrónimo digamos, le llamamos denominado CRISAG, vivenciar para pensar desde el territorio, teniendo en cuenta que nuestros territorios cada pueblo es un territorio, una realidad vivencial de espiritualidad vivida. En esa medida, la crianza y siempre de y conocimientos camina desde esos mismos espacios. El territorio es el espacio donde habita y camina la pregunta y la madre tierra habla. Los trocerros, apus, son seres telúricos que nos dan esa energía, en nuestras lagunas nos bañan y nos armonizan, nuestros espíritus están andando y caminan en los territorios y cada día nos conversan y desde ahí es donde esa relación íntima con la madre naturaleza es que provienen, digamos, las habilidades y conocimientos, los cuales nosotros debemos forjar a través de nuestras acciones. En este caso, nuestras acciones de educación en el ámbito, digamos, de una universidad que, en palabras, sería la pluriversidad de esos encuentros de sabidurías y conocimientos. Para eso se creó la Universidad wine para decirle a Colombia y al mundo que los indígenas también podremos tener una institución que puede fortalecer esas sabidurías y conocimientos. Y Entonces la crisada es un proceso sentivencial de la naturaleza, de la familia y la comunidad para recrear, profundizar, visibilizar, construir, reproducir las sabidurías y conocimientos teniendo en cuenta nuestros valores espirituales, culturales, territoriales, autonómicos e identitarios, los cuales aquí en Colombia lo trajamos hacia nuestros planes y proyectos de vida de los pueblos y culturas. Entonces, como ven, ya eso está mandatado, está orientado desde las luchas de nuestros mayores que todo lo que nuestras acciones deben forjar es fortalecimiento hacia los planes de vida. Y los planes de vida no es solamente lo que se está escrito, es lo que se camina, lo que se vivencia dentro de las comunidades y lo que nos han tenido en esta memoria viva como pueblos originarios ligados o obligados a la Madre Tierra. En esto la propuesta cristal, claro, apenas está caminando, pero nuestros principios son los que nos orientan. Nuestros principios básicos, por ejemplo, el territorio, entendido como lo que se ve y lo que no se ve, nuestros territorios de las huacas, de los espíritus, que están en nuestras lagunas y montañas, también nos hablan, y los territorios de nuestras comunidades, de nuestros niños, que están en los territorios, a través de esas vivencias culturales, cada día hablando nuestros idiomas, nuestras formas de sentir, nuestras comidas propias. Eso es el territorio vivo. Nuestra espiritualidad o espiritualidades desde la misma relación íntima con la madre tierra, emanan diferentes formas de sentir. ¿no? La comunitaridad, el sentido de comunidad que debe estar muy presente, es una lucha constante frente a este capitalismo global, donde la individualidad pues, es el objetivo máximo y primordial de todas sus acciones. La reciprocidad como forma que nos ha mantenido, nos ha ligado el dar-recibir entre nuestros pueblos y eso ha sido siempre una constante desde pequeñitos, el trueque, el no se puede ir con las manos vacías a ningún territorio, debe irse con algo para compartir. La relacionalidad, porque necesariamente nos relacionamos tanto entre nuestros mismos pueblos como hacia afuera, entonces constantemente estamos en un caminar para allá y para acá, comunicándonos, llevando palabra, la complementariedad, porque este, este planeta también no es solamente de una sola visión, un pensamiento único, sino que también está la dualidad complementaria, donde el, la masculinidad, y la feminidad, el macho, la hembra, está presente en nuestros, eh, nuestra cotidianidad, existe el agua macho, existe el agua hembra, existe el ajo macho, el agua hembra, todas las plantas son así, y esa complementariedad nos invita a que yo no puedo ser solamente... Yo, sino que tengo que buscar esa complementariedad en mí mismo para compartir el cuidado de la vida como una orientación máxima porque todos nuestros procesos de investigación propias deben tener esa ética de cuidar la vida. Y tener en cuenta otro principio muy importante, nuestra palabra originaria, esa palabra que nos ha arrollado nuestros abuelos y que está en nuestros idiomas y eso nos hace recordar que tenemos esa vena cultural y la ley de origen que es el derecho propio, derecho mayor, como se entiende desde cada situación o pueblo, es esa forma originaria que nos mantiene, esa memoria que nos ha heredado de nuestros abuelos y que aún seguimos caminando para encontrarnos en ese mismo caminar de las huellas. Estos principios, CRISAG, son los que nos orientan en todas nuestra nuestras vivencias comunitarias, sociales y ahora que estamos a nivel, hablando de Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que ustedes saben que fue una lucha para que se certificara, y agradecemos también el acompañamiento de la Unicauca, que también hubo parte ahí, que decían los pares, que se llamaban, nos apoyaron mucho, y aquí estamos hoy en día construyendo y forjando, ya en este espacio a nivel universitario. Para saber qué sería una propuesta, quizás, un camino, quizás, pues hay que tener criterios, unos criterios mínimos, básicos, que me orientan ese andar de lo que yo puedo decir, ese sabor crisólogo o ese sabor de Crisac. El primero es que se puede, se tiene que vivenciar el territorio, es decir, que no entramos desde problemáticas como investigación normalmente se entiende, sino que en esa vivencia, relacionamiento comunitario, desde ahí se parte para ir caminando. No sé si haya pregunta o quizás haya palabra por caminar o quizás haya un sentimiento que se deba sentir o una palabra de un mayor que lo lleve a, a sentir el territorio. Desde ahí se parte para entonces comprender aspectos del mismo territorio, que si no se caminan es muy difícil sentirlos, porque es muy lo más fácil mirarlos desde afuera, pero caminarlos es, digamos, el reto que nos toca. Y otro criterio importante, el hacer. Forma prácticas con nuestros mayores nos han enseñado a caminar preguntas no es solamente preguntando conceptualizando sino también haciendo el aprender haciendo y en este caso el preguntar haciendo el caminar haciendo desde nuestra memoria y esto se hace con un sentido comunitario y tener en cuenta nuestros procesos políticos organizativos que muchos nos han costado pero que ahí están las estructuras que nos han mantenido como pueblos originarios hoy por lo menos somos 139 autoridades conformadas en el consejo regional e indígena del cauca sus 11 consejerías, y los cuales nos orientan a partir de la Asamblea Comunitaria. La palabra de nuestros mayores está envuelta en todos estos procesos comunitarios y esos nos deben dar orientación a la hora de caminar procesos CRISAC. La participación comunitaria... con cinco minutos. Gracias. La participación comunitaria desde el sentir, el pensar y el hacer como forma importante para que nuestros procesos de investigación propia, digamos, la comunidad sea partícipe, activa en todos los procesos. La interculturalidad, porque es necesario articularnos con sociedades hacia adentro y hacia afuera, y la vivencia espiritual, porque no podemos hablar de la espiritualidad solamente de la palabra, sino también la vivencia que nos hace en el marco de nuestras culturas. La Crisada es un territorio de preguntas, es un conocimiento situado, le dicen algunos, Digamos que no hay categorías de análisis posteriores, sino que se debe sentivenciar el territorio para que de ahí maren las palabras. Puede haber complementariedad en lo que la investigación convencional viene caminando, los enfoques cualitativos, cuantitativo mixto nos puede servir de apoyo para también fortalecer esas preguntas que caminan. La teoría pues proviene de esa práctica y que también es importante señalar que hay unas formas de conocimiento. Nuestros mayores tienen sabidurías, lectura de los sueños, las señas, el caminar, el sentir, la lecturaleza, todos esos procesos deben ser tenidos en cuenta. En esta propuesta que la seguimos construyendo y que es muy bonito que ustedes también hacen parte para construir este caminar y aquí estaremos compartiendo cualquier palabra, cualquier comida y hay más que cualquiera una comida tradicional de nuestras poblaciones para que ustedes vengan a compartir en la universidad. Los esperamos y un saludo especial de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural. Muchas gracias, amigos y amigos, por darme la oportunidad de la palabra. Yupai Chani y Ascamanta. Yo Chani, Lenin, por estar aquí. También reflexionar, pensar, ese sentir, pensar y hacer de los conocimientos ancestrales, no solo como miembros indígenas, sino también como mestizos. Yupai Chani. Bueno. Ahora. También nos acompaña el Taita y Camusra José Narciso Jamioy, Memoria Andar de los Saberes y Ciclos de Vida ancestral en los 30 años de la Constitución Política de 1991. Taita José Narciso Jamioy pertenece al pueblo Camusra, ejerció la autoridad propia en el resguardo indígena Camusra de Cihundro y Putumayo, Acompañó la constituyente de 1991, asesor de varios procesos educativos en organizaciones de la Amazonía colombiana y el país. Es etnolingüista y también doctor en educación. Navasti, Taita Narciso Azupay, por estar aquí. Taita Narciso allí en Camacho, Hondoña. Bueno, parece que Docna no, parece que no, no está. Eh, dice Taita Narciso tuvo, tuvo que retirarse. Entonces... A continuación les vamos a compartir a través de un videoclip esa experiencia de vida del primer ciclo que ha tenido el semillero Cogía, También los nuevos retos que se vienen, el gran sueño al lograr este ciclo de vida es poder lograr construir un espacio donde las semillas podamos ir a ejercer nuestro ejercicio de la siembra, sea por el jaján y el tul, ¿sí? como decía el sentir, pensar y hacer, también compartiendo la experiencia de Laura, no, el ejercicio del hacer. Entonces, eh, el videoclip cuenta un poco la experiencia del primer año del ciclo de vida del semillero Biolugar Gogía. El día de hoy estamos conmemorando algo muy especial, un acontecimiento que ha sido muy valioso e importante para el desarrollo del Programa de Licenciatura en Etnoeducación y el Departamento de Estudios Interculturales. El nacimiento del Semillero de Investigación en Biologología a cargo del Profesor William Mavizoy muchavisoy El Semillero Biologología es una apuesta para la inclusión de los saberes tradicionales a la educación superior. Biologología es una palabra tejida para integrar los conocimientos tradicionales entre la curiosidad y la investigación. Este primer año de ciclo de vida de nuestro semillero Biologología, Memorias y Sabidurías Ancestrales, eh, nuestra principal experiencia fue la visita virtual y pedagógica al Valle de Sigundoy, eh, que consistió principalmente en... Eh, fortalecer el vínculo entre la academia y los saberes ancestrales de la comunidad con el pueblo Kamsá e Inga. Eh, Durante esta experiencia eh, desarrollamos dos componentes, eh, que fue el seminario-taller y el Memoriandar Voces y Diálogos. Eh, en, estas, en estos dos eh, espacios eh, se estuvo eh, tratando de trabajar de, de mano, a mano mutua con la comunidad y llevando a cabo la experiencia de interacción entre las, las dos formas de crear conocimiento. Es un placer para mí estar celebrando hoy este primer año del caminar de la palabra y de el, todos los procesos académicos que vienen teniendo al lado del Profesor William. La verdad es que es muy grato poderles hoy decir que felicitaciones, es un trabajo precioso poder articular toda la academia, todo ese conocimiento a los saberes ancestrales, a la madre tierra, al universo, al cosmos, y que sigan realmente cosechando y sembrando mucha sabiduría para todos. Es vital y gratificante sembrar en la universidad el semillero bibliografía de memorias y sabidurías ancestrales con la importancia de salvaguardar también los conocimientos tradicionales de todos los pueblos originarios de las comunidades campesinas y afros en este primer ciclo de vida. Soy afro, soy originario, soy campesina, soy humano, soy de la madre tierra. Sentipensamos las memorias y sabidurías ancestrales con curiosidad e investigación. Pero muchas gracias, Azupai. Ahí compartimos como las pequeñas experiencias que hemos obtenido durante este primer ciclo. Le damos la palabra a Taita Narciso. Ayin, Cabandoy, Navastí, Taita Narciso. De Aspay ayin. ¿Sí me azpay. escucha? Ayin, ayin, shabat, shabat, Mohobe Mojo, Econá. Ah, bueno, Azpay. Shabat. Uh -huh. Ajá, tiene la palabra Taita. Buenas, Pay. Eh, Nazam pues, chatachewayam, ¿no? Cach, bang be batsabe, bendición a chica cat y otras bananas, y e, chachnanimte cat más que eh, chica bnokan, bnguarokan, anje jitzkang. Sobrenanga, nanga Injitska, Injitska, Injitska, Injitska, Injitska, Injitska, Injitska, Injitska, buenas en primer lugar pues agradecerle no a la invitación a, a todo el equipo no del grupo de investigación educación rural Inter intercultural y por este espacio no de, de memoria andar en el caso de, de que me han asignado para hablar un poquito sobre saberes y ciclos de vida ancestral en los tres en los 30 años de la Constitución Política de 1991. Eh, en primer lugar, pues quiero hacer memoria ¿no? de, de nuestros abuelitos que nacieron eh, con la Constitución anterior, ¿no? con, en 1886. Los abuelitos, pues, algunos tuvimos la oportunidad de conocerlos no los que nacimos en los años 40 50 o 60 alcanzamos a, a conocerlos conocer sus pensamientos eh, sus sentimientos su forma de, de actuar de, de relacionarse con los demás y, y yo pienso que ellos pues tuvieron que haber tenido la oportunidad antes, ¿no?, con otros abuelos, ¿no?, de conocerlos, conocer sus saberes, sus pensamientos. Eh, a ellos, eh, cuando en los años 50, por ejemplo, ya tenían eh, 70 años más o menos, dichos abuelitos, ¿no? Luego ya vinieron otros abuelos que nacieron ya después de 1900, y a ellos les tocó vivir ya eh, otras experiencias escolarizadas, sobre todo en los internados. Y les tocó toda la aplicación de la ley 89 de 1890, de la cual pues todavía nosotros vivimos eh, algunos adoptando, adaptando, mejorando de pronto todo el cuento del cabildo. Y con ellos pues ya a lo mejor conocimos abuelos de 70 años. Y entre ellos pues ha sido un, un personaje muy importante, eh, el abuelo Manuel Quintín Lame, ¿no? Uno de los grandes pensadores o referentes que, que existe hoy en Latinoamérica, en el mundo. De ahí ya nace lo que se conoce como organizaciones indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca, a nivel nacional los campesinos también, ¿no? La ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y desde allá habían abuelos que, que nos dieron la oportunidad de conocer eh, y de andar con ellos, ¿no? A mí me parece muy importante recordarlos y, y, y conservar no en su memoria todo lo que nos enseñaron. En nuestra lengua, en CAMSRA dicen... Botamán Huabuan ¿no? Como si uno tuviera una mochila para llevar todo ese conocimiento, ese saber, esa experiencia de los mayores, ¿no? Entonces, eh, ellos siempre nos han dado esas ideas desde la antigüedad, siempre de, de conservar y también de participar ellos no tuvieron tanta idea, ¿no?, de lo que hoy hablamos, de la constitución, de las leyes, de las organizaciones, porque ellos tuvieron muy claro la identidad de pueblo, ¿no?, como, como nosotros, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, no, no se hablaba nada de estas cosas, ¿no?, de, de organizaciones políticas o de participación política. Nosotros hablamos que era de nuestro mundo, de nuestro territorio, de nuestra chagra, de nuestras aguas, todo lo que teníamos como en, en nuestro entorno. Y a partir de, de estas acciones que adelantaron ya los abuelos de los años eh, 1900, que ya fueron más escolarizados, pues ellos ya tuvieron a sus hijos y fueron mirando los cambios por eso, ya en el año eh, de 1970, ya a, se escuchaba ¿no? de organizaciones, pero con una visión distinta, no eran más eh, piramidales, digamos, las organizaciones. Se hablaba como de gerenciar organizaciones, pero a medida en que nos dimos cuenta, eh, las mismas eh, organizaciones empezaron como a adaptar, más a las realidades, más a las necesidades. Y teniendo en cuenta pues todas las experiencias que vivieron eh, durante los 70 años, eh, empezaron a plantear que era importante empezar a, a participar en lo que se conoce como el Estado. Y por eso pues en el contexto que les tocó ya con todo el tema de, de la cauchería últimamente ya, lo de los partidos eh, políticos, eh, luego eh, todo el narcotráfico, toda esa, eh, todos esos temas, pues los fueron trabajando nuestros abuelos, hasta que eh, más o menos en 1980, ya se planteaba ¿no? la importancia de participar directamente en, los distin en las distintas instancias ¿no? de la, del Estado colombiano. Por eso, eh, cuando yo tuve la oportunidad de de participar en las organizaciones y escuchaba de los abuelos cómo ellos eh, recordaban lo que les había tocado, cómo sufrir, cómo esforzarse para tener pues lo que lograron construir en sus contextos sobre la chagra, sobre lo comunitario. Y decían, por ejemplo, en el caso nuestro, como Cabun no decían, eh, yo quisiera que ojalá alguien de acá de la comunidad estuviera por allá sentado en alguna oficina para que me atendiera y me hablara en Kamsra y esa visión eh, uno la ha escuchado en varias partes, no o sea había una visión de, de formar eh, o de escolarizar a la juventud y por eso pues hoy eh, es, es interesante no escuchar a los que me precedieron o antecedieron la, la, la palabra eh, y habla, ya escuchamos de la universidad indígena, ¿no? Ya estamos hablando, digamos, este mismo programa desde una institución universitaria. Entonces allí eh, nos damos cuenta que eh, la participación que planteaban nuestros abuelos, pues ha tenido también sus frutos y lo que la escolarización que dieron desde la ley 89 de 1890 también dieron sus frutos no porque eh, la mayoría hoy es escolarizada a, a nivel nacional eh, sobre todo los pueblos indígenas hoy en día ya hablamos de profesionales eh, en distintos niveles no y eh, con esa en ese contexto pues se llegó a la a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? digamos, con todas esas experiencias. Y cuando llegamos allá, y tuve la, la suerte, no el privilegio de, de escuchar a los abuelos que, que lo importante era participar ya como de la nueva constitución, que allí en esa nueva constitución diga que nosotros existimos, porque en la del 86 no se hacía ese reconocimiento. También que diga dónde vivimos, ¿no? Entonces también se hacía mención al lugar, no al espacio, es decir, a los territorios. Y por eso también, pues en la nueva constitución se hizo, se hizo ese reconocimiento, ¿no? Y también decían que se respete lo que sabemos hacer, que nos permitan seguir haciendo lo que sabemos hacer. Entonces todo, ¿no? Los valores culturales, todos los saberes, los, eh, lo que sabemos hacer en, las distintas, en los distintos pueblos originarios, también eh, se dejó, eh, digamos, se luchó para que se reconociera eso en la nueva Constitución. Y también eh, una pro, unas proyecciones, ¿no? Todo lo que ahí está eh, en el artículo 329, 330, sobre eh, cómo seguir orientando nuestros territorios ya como entidades territoriales. Entonces, en resumen, eh, pues en la Constitución eh, se logró ese pensamiento, ese conocimiento de los saberes ancestrales para que se garantice ¿no? la continuidad, eh, la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, después de 30 años, los que nacieron en, en el 91, hoy ya tienen 30 años. y algunos días será Sajo? ajo pues, eh, ah, taita, Narciso, sí no somos pues, paciencia ¿no? se en las asambleas de abuelos yo les sentaba hace poco en la antes eh, yo les decía que en la Concepi, donde yo acompaño ahora, les decía que antes se encontraba todos abuelos, ¿no? Y uno escuchaba las experiencias, todos los saberes, conocimientos ancestrales. Hoy uno mira que la mayoría son jóvenes, ¿no? Y parece que nos estamos olvidando un poco a la lucha, ¿no? Por ser sujetos colectivos de derechos y más bien algunos están luchando por ser sujetos de derecho colectivo es decir, que luchan por las afiliaciones, las asociaciones, o organizaciones que no están como muy claras para eh, continuar con esta lucha, ¿no?, de luchar más por los derechos colectivos, derechos que sean, pues, digamos, eh, nosotros somos sujetos como racimos, como pueblos, y esa sería la lucha, ¿no?, y yo dejaría esa sugerencia ¿no? a la juventud para que no nos dejemos eh, eh, de llevar tanto por eh, afiliaciones o asociaciones, sino que luchemos por los sujetos eh, colectivos de derechos, luchemos por los pueblos, luchemos para que todos tengamos eh, la vida, la garantía y vivamos con nuestros saberes, así como recomendaron los abuelos para la nueva constitución. Bueno, entonces, pues, no me queda más sino agradecerles, saludarlo al doctor Tulio, a la, a la ponente de, de México, a, a, al compañero de Yana Cuna, qué alegría, pues, poderlos saludar por aquí. De pronto ya habrá otra ocasión para encontrarnos presencialmente. Y a España, sobrena de Ángela, sobren William y, y uh, sobren José Antonio Hansasoy, que hizo la armonización, y a todos, ¿no?, los que intervinieron en este proceso. Aspach, Kahrun, sepach, perdona. Ya es tu país, es para narciso. Ya es tu país. Muratem, ahora le vamos a dar la palabra a Watan William Jairo Mavisoy. él es mentor del seminario. Millero Biologergogía y nos acompaña con Memoria Andar, la Bi biolugargogía como un acto político en la educación superior. bye! Hola, ¿sí me escuchan? Se ve la presentación? ¡Ahí! Hasta ah, bueno, -by. eh, bye! José Narciso, Luis Taitá José Antonio, Jasasoy, licenciado. a Guatamaya Humor, Tabla, Doctor Tulio Rojas Curiex, a Laura, a Lenin, desde las voces que nos acompañan en este primer ciclo de vida, muerte, vida, de ocasión al semillero biologología de memorias y sabidurías ancestrales. Eh, quiero como comentar después de la socialización. Que nos hace el semillero del, del videoclip. Ese proceso, pues parte de pensarnos al interior de la educación superior, una apuesta en que nos permita eh, revitalizar políticamente las memorias y sabidurías ancestrales eh, en la dinámica de la educación superior. Esto siguiendo el consejo, como ya mencionó Taitá Narciso. Eh, de uno de los abuelos vitales del Gran Cauca, como es Manuel Quintin Lame. Él nos solía decir eh, dentro de su palabra, eh, que decía, los animo para que escuchen siempre a la Madre Tierra y sigan sus sabias orientaciones. Eh, parte del saber escuchar, nos lo han dicho desde, desde Hugh. Hu como lo dice Laura, aprender a escuchar a los abuelos, a las abuelas hongos. Como nos dice Lenin, más una sentivivencia con todos los componentes en el cosmos. Y cómo desde la memoria también aprender a andar y a conversar con las políticas constitucionales, un poco ese, esa sugerencia y apuesta de no olvidar que a escuchar a nuestros abuelos del cual nos recuerda Taita Narciso. Con Manuel Quintín Lame, esa sugerencia, ese consejo sobre todo, eh, anduvimos pensando cómo podemos incluir, hacer más bien unos puentes para conversar con la academia. Y surge desde la idea de la artesanía del conocimiento, es decir, cómo podemos recrear las palabras los pensamientos y los sentimientos en, en, en ese espacio creativo como es la cosmovivencia. Desde esa cosmovivencia retomábamos las distintas nociones sobre la vida en términos de ciclos y ese ciclos no es en el término lineal como suelen enseñarnos positivamente desde la academia. ...como una línea de un, inicio, de un inicio y un fin, es precisamente un ciclo. Por eso, de a partir de las diferentes nociones, eh, entender el mundo en que habita un grupo humano, ya sea un pueblo originario, un pueblo afro, un pueblo campesino, la sociedad, parte, parte de la humanidad, sobre la vida, eh, no todos tenemos una misma idea de, sobre la vida y la muerte. Por eso aquí nos recordamos el día de hoy, cómo aprender a transitar en las distintas formas de movimiento. Entonces, esas nociones de vida la complementamos con quienes nos pensamos, con quienes andamos, con quienes danzamos, con quienes hacemos minga, y esos están en los lugares. Por eso ahí está la palabra de interacción, desde con y para la gente, desde el lugar, y por lugar, también incluye cómo esos ciclos se interrelacionan con los espacios y las formas distintas del tiempo, eh, ya sea mmm, los ciclos agrícolas, ya sea los distintos ciclos de crecimiento de los ríos, de las lagunas, los cerros, las plantas. Todo eso está atravesando una inspiración para fortalecer el conocimiento. Esa forma de interacción tiene unas maneras de, de educar y nosotros incluimos el gogía, como esos actos de educar, no solamente como pedagogía, no solamente como andragogía, etcétera sino cómo esa ergogía se la puede ampliar para comprender sobre todo cómo se inspira esa curiosidad y se ve complementada con la investigación que la academia elabora. Entonces la gente de alguna manera eh, incluye distintas nociones sobre actos del educar sobre la vida y precisamente al tejer esos tres hilos, el bio, el lugar y la gojía, vamos a tener una artesanía de conocimiento que se llama bio, lugar, gojía. Y ahí va a estar entonces una constante construcción, una constante inspiración donde podamos incluir esas cosmosabidurías no solamente de los pueblos originarios, sino también de los pueblos ajos y campesinos. Y con lo que ha inspirado a veces la ciencia, de alguna manera tenemos que, como decía Lenin, aprender a andar y caminar por los dos caminos todo esto se vuelve un acto político de curiosidad creativa y como aprendemos a andar por la academia aprendemos a andar por los lugares los, con el cerro, las lagunas, eh, los ríos, el mar, las diferentes circunstancias climáticas, todo eso es uh, digamos como una conversación de los distintos movimientos hay en la interrelación entre la humanidad y la naturaleza. Y eso implica entonces la idea de una cosmovilidad del conocimiento intercultural. Cada grupo humano, diría yo, tiene una manera de explicar el lugar en el que habita Y ahí hay un conocimiento. Como yo, como Kamen Sra, como Lenin, como Yanakuna, como Laura, como... Yuhu o del pueblo Tomí, cómo eh, la universidad es capaz no solamente de ver que hay un conocimiento, sino de reconocer y sentir ese conocimiento y entraríamos entonces en una realidad intercultural y creo que eso le hace falta a la sociedad. En ese andar y la propuesta que tiene el semillero biologogía es aprender a hacer una conversación multidimensional para que pueda habitar la biologogía en la educación superior y siempre pensándonos en hilos y puntadas. Es decir que todos los días es necesario recrearnos unos puentes transdisciplinarios para una realidad intercultural y pertinente a nivel de la academia, que que ayude a revitalizar, a también aprender a vivir con los conocimientos ancestrales, con las diferentes epistemologías que ha elaborado la ciencia, ya sea sobre la naturaleza, ya sea sobre el lugar, ya sea sobre la educación, el territorio, etc. Entonces, en esa conversación multidimensional, hoy y cada vez es pensarnos desde la curiosidad natural, un complemento a las preguntas de investigación que hace la academia. Entonces las semillas o los estudiantes que vienen al semillero de deben sentir en primer lugar cuál es su curiosidad natural para que ésta sea complementada con las diferentes eh, apuestas o escuelas de pensamiento que su programa de formación le ofrece. Entonces, en el semillero hay integrantes campesinas, afro, indígenas, de, de diferentes partes del departamento, y que cada vez sienten la necesidad precisamente de cómo fortalecer el lugar en el que habita para alimentar a la vida con una manera coherente desde los actos del educar. O sea, es decir, cómo nos enseña el lugar para entender sus realidades y a partir de eso establecer un, unos escenarios de fortalecimiento, ya sea desde la investigación o desde una curiosidad natural. Entonces, ya el 24 de agosto de 2020 nació el Semillero biología de Memorias y Sabidurías Ancestrales y estamos en la universidad pero es necesario transitar a una pluriversidad. Y esto implica, que lo digo aquí abiertamente, que en el caso de la Universidad del Cauca también eh, brinde unos hilos y unas puntadas para generar cosmovivencia. El semillero biologología urge y ojalá que todo semillero de investigación tuviera su espacio donde pueda ser coherente con sus misiones y visiones que se haya planteado. En el caso de nosotros, eh, para establecer una cosmovivencia integral, pensándonos en un, un, un disoñar de plan de vida, con, con sembrar nuestro jajain, nuestra tul, nuestra huerta, nuestra chagra, eh, y permitir ahí eh, armonizarnos Permitirnos ahí aprender de la siembra del maíz, de los árboles, de las aves que nos visitan. Esos elementos, entendidos como maneras de complemento, establecen unos diálogos no solamente de saberes, sino unos diálogos de saberes interculturales. Esa inspiración que nos, nos compartió Dalit ahí con esta imagen, eh, de cómo lo humano lleva en su cabeza unas hojas de frailejón. Es decir, lo intercultural también es una estrecha relación con la naturaleza, con la madre tierra, con los cerros, los ríos. Eh, lo intercultural no es únicamente en, en el entendido de las relaciones étnicas, sino más allá de de aprender y convivir con todo lo que nos ofrecen en el lugar y también los sentidos de la vida. Biologología es, por tanto, un espacio para diseñar un plan de vida para la inclusión de las memorias y sabidurías ancestrales en la educación superior encaminada con la justicia cognitiva y la vida digna. Eh, agradezco y aprovecho en estos minutos a todos y a todas los, las semillas de biologología que se han animado a, a fortalecer esos hilos y puntadas a, a Eliana Anacona del pueblo Yanacuna que eh, sembró eh, el 24 de agosto hicimos ese reconocimiento también a las primeras semillas, a Angie eh, Pino a Ángela Amavisoy que quienes dimos los primeros pasos, a Nancy Tunubalá del Pueblo Bizac a Jennifer Sánchez, mujer campesina de Argelia, y también a las nuevas semillas que se han vinculado en este proceso. También un especial agradecimiento al Departamento de Estudios Interculturales, a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, a la Vicerrectoría de Investigaciones, a Alej y componente del Centro de Semilleros de Investigación de la Universidad del Cauca, y a todos y a todas que se han ido asomando y nos han preguntado qué es biolugarología y que hemos compartido. Esperamos que en estos meses que restan de este 2021 podamos invitarlos a la vinga de Siembra de Biolugarlogía en, en alguno de los espacios. De la Universidad del Cauca. Aspain, Jospadrach. Aspain, William. Eh, <laughs> que acá, de forma, dice: Bendicionak, eh, Sachuan. <laughs> ahora en estos momentos, damos paso a, a las inquietudes que tengan los que nos están visitando, nos están acompañando por medio de Facebook. Aprovecho para saludar a la profesora Marcia Piamonte, por acá a Merlin, a Chico, a la profesora Olga Lucía. Por acá nos acompaña Leo, Jordi. Muchas gracias por sus comentarios en las redes. Entonces la palabra es de ustedes. Tienen preguntas, inquietudes. Estamos dispuestos a, a leer sus comentarios, inquietudes. Me parece que, que no. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, por su acompañamiento por estar dispuestos en este día a conmemorar este primer ciclo de vida del Semillero biolugargogía también para reiterarles la invitación para el día 26 de octubre y 23 de noviembre, a la misma hora de 10 a 12 se llevará a cabo otros eventos a cargo del Semillero, entonces muchísimas gracias a todos, a y Taita Narciso, a y Taita José Hansasoy, soy Muchas gracias, Laura, Lenin, por haber aceptado la invitación a este importante evento, a esta conmemoración del ciclo de vida del semillero. Por acá hay una pregunta. Dice: ¿Cuántos pueblos originarios y afrodescendientes confluyen en la universidad? Gracias a María. Da Corte, no sé si leímos bien su, su nombre. Bueno, al interior de la Universidad del Cauca eh, hay varios pueblos eh, originarios: está el pueblo Cantraviar, está el pueblo Yanacuna, está el pueblo eh, Aguá, sobre los pastos, eh, también está el pueblo Inga, eh, que yo recuerdo ahorita y pues también desde el pueblo afro, y de, vienen desde varias partes del país, sobre todo aquí en el interior del Cauca, desde el norte del Cauca, que es Buenos Aires, Santander y Quilichao, eh, también desde otras partes de, de la costa eh, caucana, y también de Colombia. Eh, bueno, y, y tratamos de, de darle vida a cada uno de esos conocimientos que nos traen, en complemento con los saberes que la misma universidad les ofrece. Muchas gracias María Corte por esa curiosidad. Entonces, muchas gracias. Eh, dice, ¿existe un plan de autoevaluación institucional propio? Gracias, desde el Amazonas de Venezuela, muchas gracias. Bueno, eh, el plan de autoevaluación institucional propio, pues la Universidad del Cauca, de carácter oficial pública, tiene su propio sistema de, de evaluación. Eh, pero en términos de, de pensarnos cómo participamos los pueblos eh, originarios, afro, campesinos, como estudiantes, eh, como profesores también, eh, ha ido de a poco eh, generando espacios de inclusión en su marco de su política y el plan de desarrollo institucional en la Universidad del Cauca. Eh, aún sigue abriendo espacios y el semillero de es precisamente eso, trata de abrir espacios para que se incluyan dentro de los planes de la institución educativa, superior, Universidad del Cauca, todo lo que puede abarcar el concepto y práctica de conocimientos ancestrales. Muchas gracias a usted María por esas curiosidades, esas preguntas muy importantes a tener conocimiento. sé si alguien más tiene inquietudes, si no agradecemos Muchísimo por su acompañamiento y estar dispuesto a, a este espacio. Muchas gracias. Universidad del Cauca, 193 años.